Saludos Puerto Rico, gracias por acompañarme. Les saluda Ángel Torres y estaré con ustedes presentando los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy sábado 28 de enero. Los mismos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 En tu dispositivo inteligente búscala y síguenos. Toma tu boleto en mano que hoy tú podrías ser un nuevo millonario con Powerball, que esta noche tiene un premio de 500 72 millones de dólares así como lo escuchas y loto cash sigue acumulando ya son 630 mil dólares que se juegan el próximo lunes y te lo puedes llevar a casa sin anualidades al igual que la doble revancha está en 180 mil dólares juega y deja que lotería electrónica cambie tu suerte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 Secundario. ¿Qué tal si damos comienzo con el sorteo de Guabo para esta noche? Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar. Es el cero, el cero. Ahora damos inicio a los sorteos de esta noche, comenzando con el pega 2. Boleto en mano y mucha suerte. Si jugó pega dos, pega tres o pega cuatro el primero. Para el pega 2 es el uno. El uno, el segundo. Por ahí viene. Anótelo, que llega, es el 5, el 5, el número ganador de Pega 2 es el 1, 5, repito, el número ganador es el 15. Veamos ahora los números ganadores esta noche en el Pega 3. Mucha suerte a los jugadores de Pega 3, el primero, comienza con el 8, el 8, el segundo, es el 9, el 9 y cerrando Pega 3, es el 5, el 5, el número ganador de Pega 3 es el 895, repito, el número ganador, el 895. Y cerramos esta noche y esta semana con el sorteo del Pega 4. El primero para el Pega 4 esta noche es el 8, el 8, el segundo, es el 7, el 7, el tercero. Para el Pega 4 es el 9, el 9 y cerrando Pega 4, repitió el 7, el 7, el número ganador de Pega 4 es 8797, siete, siete. repito el número ganador, el 8797, muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial loterías de Puerto puertorrico.pr.gov, sigan disfrutando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 ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPRTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Y también les estaremos presentando próximamente el concierto especial titulado Las Tres Estrellas de la Navidad. Y esas estrellas fueron Chucha Bellanet, Dani Rivera y Andy Montañez. Así que estén pendientes y no se lo pierdan. Aquí vemos entrando a ser al maestro Maximiano Valdés para presentarles la Sinfonía Número 4 de Gustav Mahler. Que disfruten.